Tomando en cuenta eh, la posibilidad de hacer que esta ponencia se convierta en algo un poco más eh, fácil de aportarle a los procesos que tenemos, tanto en la universidad como propiamente dentro del Departamento de Comunicación Social de la Eafit, eh, la idea es eh, presentar el desarrollo que se dio de la conferencia en un marco que pueda ser reproducible dentro de ambientes eh, digamos que de carácter académico eh, a través de plataformas como YouTube como tal. En este caso vamos a partir de eh, el, la idea de lo que son los procesos de creación en el diseño de concepto, entender lo que sería el diseño de concepto en sí mismo, cuáles son las dinámicas que como profesional he aplicado a lo largo de varios procesos de desarrollo y que me llevan a dimensionar lo que ha sido mi práctica académica, mi práctica docente y la lógica con la que he abordado progresivamente cada una de las diferentes etapas del desarrollo que he ido planteando progresivamente. Cuando hablamos de procesos de creación entendemos que no solamente se trata de un aspecto en términos abstractos y globales, sino que está dirigido a diferentes tipos de procesos de producción, ya sea desde un punto de vista de elementos como la animación, como el diseño de personajes, como la producción cinematográfica, como inclusive el diseño de moda u otro tipo de desarrollo de entretenimiento, pero en donde es muy importante tener claro que sí se vuelve vital el desarrollo de aspectos como la perspectiva, el dibujo, eh, el concepto de, de, de, de, de, del desarrollo de narraciones y la construcción que se tiene desde el punto de vista plástico como parte de todo un conjunto de entendimiento y de consumo visual. Es importantísimo tener claro que... Eh, la, con, eh, la búsqueda de diferentes tipos de referentes cinematográficos, sonoros, visuales, audiovisuales son parte de cultivarse y de tener una visión clara de lo que es la creación y lo que permite en términos de representación de una idea, normalmente para mí es importante surgir con una idea que tenga claridad frente desde la narración de que exista un trasfondo, que exista algún tipo de sensación, de emoción de recuerdo que esté vinculado para que no sea simple y llanamente la producción de un elemento visual que estéticamente puede tener algún tipo de sentido y de aporte en el punto de vista técnico pero que carece de espíritu o de alma si lo vemos desde esta perspectiva. Por eso para mí es muy importante no solamente dimensionar el aspecto visual en cuanto a técnica sino cuáles van a ser los elementos que me van a dar todo un contexto narrativo, una eh, suerte de visión de lo que es el background de todos esos elementos, la historia que los compone y cómo llegan a ser ah, tal cual como se están viendo en términos de la representación. Entonces para mí es muy importante tomar en cuenta que existen, si bien muchas etapas, en los, eh, eh, digamos que en los procesos proyectuales tradicionales del diseño, existen para mí elementos muy puntuales en términos de lo que es la creación, en los cuales he sintetizado muchas etapas que posiblemente pueden ampliarse o contraerse progresivamente y de una manera particular en cada proceso y también de manera iterativa, pero para mí existen estas tres etapas, una etapa de ideación en donde se, no solamente se construyen los elementos conceptuales, sino que se hacen búsqueda de materiales, referentes, aportes, que no entran en la etapa de producción, pero que sí están como parte de este tipo de consolidación visual. Esta es la etapa propiamente de producción, que es donde hace el montaje y se empiezan a probar técnicas. Esta etapa puede tener varios procesos de ida y vuelta, porque pues, no siempre salen los resultados a la primera que se estén buscando de manera práctica. Y finalmente, eh, valga la redundancia, una etapa de cierre o finalización en donde no solamente se hace la aplicación de la integración con elementos digitales y el desarrollo de piezas de manera independiente, digamos, en términos de algunas características o particularidades de filtros, de desarrollos manuales, de integración con fotografías y con diferentes tipos de elementos, sino que aparte de eso se le da eh, las características de appeal y de look and feel propias al esquema que se está buscando desarrollar. Para esto en el punto de ideación vamos con lo que sería la partida o el punto de partida y es donde estamos determinando no solamente el tipo de historia, sino hacia dónde va a tener salida el desarrollo que estoy elaborando. La idea sería pensar en aspectos globales, pensar en lo que pueden ser el origen de estos personajes, entender claramente cuál va a ser la interacción que va a tener con el usuario final, si va a una pantalla, si va a ser física, eh, si va a tener algún tipo de soporte. Eh, y cómo se va a visualizar desde el punto de vista una historia independientemente que haya ser un objeto como un, un, un juguete o una maqueta es qué pasaría si esto fuera visto a través de los ojos de una cámara cuál sería la percepción que tengo de este elemento y cómo se va a contar en términos globales lo que quiero contar como si fuese una historia que le estuviera narrando a alguien y esa idea empieza a tomar fuerza eh, porque más allá de que se termine convirtiendo en un personaje animatrónico, en un juguete, en una escultura, en una ilustración, me permite generar un proceso de visualización de lo que se va a llevar el usuario en su cabeza cuando esté terminando esto de ser realizado y favorece un proceso de articulación con sus sentimientos, con sus emociones, con sus experiencias vividas y la sensación que ha tenido frente a diferentes tipos de procesos a nivel visual. Finalmente, al tener toda esta pequeña escena, me permite hacer una ingeniería inversa y empezar a crear ya a mayor detalle los, el conjunto de procesos con el cual eh, puedo ir desarrollando también los accesorios, los componentes, los materiales, analizando esto en términos globales y cómo nos lleva a un desarrollo que es muchísimo más eh, lógico para la posterior construcción, digamos que de los elementos de finalización. Esto se tiene que hacer desde una perspectiva que es inclusive bastante, bastante eh, eh, práctica y que requiere mucha disciplina y es el desarrollo de procesos de estudio. Estamos hablando de interpretar las realidades de diferentes perspectivas, estamos hablando de interpretar la realidad desde el punto de vista físico, anatómico, de luz, de sombra, de texturas, de materiales, de vestuario y que requiere estar todo el tiempo en un proceso de construcción constante de competencias, en donde el dibujo, la plástica se vuelven muy importantes, encontrar el estilo y la línea personal se requieren como elementos fundamentales, y en donde no se puede esquivar este proceso eh, de ninguna manera. Se ve, pueden utilizar referentes, se pueden utilizar elementos como modelados 3D de soporte, que existen ya muchos en la red, donde permiten que uno pueda entender la forma, la posición, los escorzos, esos son elementos importantes, pero no se puede esquivar el hecho de tratar de buscar e encontrar también el tipo de silueta, el tipo de línea y la forma en la que se aborda esto desde la percepción manual y sensorial del dibujo. Entonces en esta medida es muy importante tomar en cuenta esto como una forma de práctica continuada que lo que está haciendo es llevar esto a un proceso cada vez más allá en términos de calidad, de competencia y de desarrollo. Aquí podemos ver lo que va a ser un, una propuesta que nos permite eh, identificar elementos muy, muy importantes que no necesariamente tienen que quedar finalizados. Uno de los principales errores que se tiene cuando se está haciendo diseño de concepto es querer llegar de entrada a lo que es el arte final y eso hace que haya un desgaste, que haya una pérdida de pronto a veces del tipo de desarrollo que se quiere y un índice alto de frustración frente al desarrollo final. Aquí es muy importante no tratar de resolver todos los elementos que se están eh, proyectando, sino que es muy, muy necesario visualizar lo que se está buscando en el términos de integración, de ideas, de la sensación que se quiere llegar, pero no estamos hablando de un producto finalizado 100%, en donde todavía hay cosas que se pueden corregir como las proporciones, como el punto de luz, como el manejo de las sombras, y que nos lleven a un desarrollo que finalmente lo que me permite es empezar a proyectar la búsqueda de recursos, por eso en esta etapa de ideación, ya teniendo una primera escena, que es básicamente la construcción de esa primera escena, uno ya puede empezar a buscar cuáles son las eh, características que van a tener los diferentes componentes, ya sean las estructuras, ya sean los personajes, ya sea la integración con fotografías o hacerlo eminentemente ilustrado cuál va a ser el tipo de salida, si yo voy a utilizar elementos como maquetas, como un punto de partida para luego sobre esto, y a partir de fotografía, iluminación, hacer un proceso de, de trabajo digital encima, o imprimirlo y pintar y luego digitalizar. Aquí es donde empieza una especie de, también de análisis de cuál va a ser la lógica con la que voy a desarrollar este proceso, y sobre cuál va a ser el, el, el, el concepto narrativo, cuál es la historia realmente que me está contando, si tiene sentido esa historia para mí, si esto acude a mis memorias, si acude a algo que pueda ser reconocido desde el punto de vista cultural global, o es pues algo que es muy particular de lo que estaríamos desarrollando y en donde pues obviamente el proceso de trabajo que estamos logrando hace que yo pueda eh, dimensionar la cantidad de trabajo que también va a tener y cómo la voy a articular en mi construcción final que es esta primera idea, este primer concepto que ya es parte, digamos, que de mi, mi narrativa o de mi historia en términos de, de, de lo que voy a contar propiamente. De ahí pasamos a, a entender no solamente que esto no surge porque sí, eso surge a partir del trabajo de un juicioso proceso de rastreo de referentes, de búsqueda de elementos y de integración de conceptos que yo pueda articular dentro de una misma pieza. Muchos de los procesos de diseño de conceptos requieren una cultura visual amplia, requieren estar observando mucho tipo de procesos, que requieren analizar fotografía, analizar páginas web, ver tendencias de lo que está pasando a nivel de mercados, ver tendencias de lo que está pasando en términos de producción audiovisual, eh, ver historia de los procesos inclusive más primitivos, desde la parte pictórica hasta los más contemporáneos en términos audiovisuales, y que todo esto me lleve a un conocimiento muy globalizado de las posibilidades de integración que tienen los diferentes elementos a nivel sociocultural. Ahí se vuelve muy, muy vital tener acceso y conocimiento contextual de muchas cosas y disposiciones y de cómo las puedo articular eh, tanto desde lo visual como desde lo conceptual. Esto nos lleva a empezar a articular eh, elementos de un sistema visual. Aquí estamos viendo un caso de un ejercicio que se ha desarrollado a lo largo de varios años de un proyecto de un corto que se llama Amanecer, en donde aquí un personaje que es conocido como el hombre de la luna eh, se tiene todo un proceso de estudio, no solamente de su percepción y la evolución que tuvo, sino también de todas sus expresiones y los componentes que lo, que lo apoyan, elementos que van a estar dentro de su universo, como en el caso de este digamos que gimnasio para gatos, hasta las texturas del material con el que va a trabajar, no solamente en términos de la lógica como la que, visual que tenemos de su expresión, sino también de los materiales que componen eh, su vestuario, su forma de ser y que vamos viendo acá con eh, la aplicación de diferentes tipos, no solamente ya de comportamientos, sino también de colores. Aquí es donde estamos hablando de la idea de narración, claro, para una animación es muchísimo más obvia, muchísimo más perceptible, pero aquí estamos montando diferentes tipos de momentos, momentos que no necesariamente van a quedar en la producción final, pero sí que van dando una idea global de lo que se quiere abordar, Seguimos viendo elementos como tales del sistema visual que tiene que ver con los componentes de lo que él va a visionar y articular. Aquí estos trabajos no solamente míos, sino de diferentes personas que han colaborado en el proyecto, hasta niveles de detalles muy puntuales como por ejemplo los marcos de los cuadros que aquí simplemente están esbozados y que posiblemente tengan variables que toca tomar en cuenta y que es muy necesario articular desde la perspectiva porque hacen parte de ese universo que no necesariamente todos van a quedar y que posiblemente dentro de esa exploración tengamos que desechar muchísimos tanto de los personajes secundarios como de los props y todos los componentes que lo desarrollan tratando de encontrar ese punto eh, medio, esa lógica con la que va a funcionar todo el esquema visual, en el que se integre, en donde obviamente tiene que haber una búsqueda de la estética, en este caso tenemos un universo muy digamos que cercano a este concepto del steampunk y que nos va dando como toda esta lógica para definir todo el ambiente en el que trabaja este personaje, el hombre de la luna, y personajes secundarios que como son estas mascotas que van a ser parte del desarrollo de toda la propuesta narrativa que posiblemente puedan llegar hasta este punto o evolucionar progresivamente. ¿Qué implica esto? Primero, tenemos que tener en cuenta claro que eh, muchas veces el punto de partida tiene que estar claro hacia dónde va esta ruta de desarrollo. Si nosotros estamos hablando del de concepto, por ejemplo, de imagen fija, pues es importante entender que eh, es un solo instante que tenemos para capturar al espectador, entonces en este caso el nivel de detalle, el look and feel que se plantee o el tipo de técnica tiene que tener un discurso en sí mismo para poder proyectarlo hacia donde queremos llegar con los posibles eh, consumidores de esta imagen. En el caso de una eh, producción audiovisual existen obviamente momentos en el tiempo que se van articulando y pues toca aprovechar cada segundo de una manera diferente, porque si bien en la ilustración hay un solo momento, es un momento que puede durar de una manera más amplia, el, el, el espectador se puede quedar disfrutando o eh, analizando la producción más tiempo, mientras que en una película cada segundo va sucediendo la anterior, y pues hay un tiempo muy limitado para que el espectador pueda analizar esta producción, así que, el juego del impacto y lo que se quiere contar tiene que ser articulado de una manera muy puntual muy rápida y muy clara entonces es importante todas estas consideraciones para poder entender hacia dónde va y qué voy a sacar de esto por eso las piezas que se hacen de apoyo para hacer las producciones audiovisuales requieren contar de todas maneras con un nivel de detalle alto para que también seduzcan y para que cuando se vean dentro de la película no eh, quiten digamos que mucho del efecto que se logra ya al tener una producción audiovisual. Segundo a segundo, y ahí es donde em entramos a este punto del interior versus el exterior. ¿Qué implica esto? Pues implica entender la atmósfera como un punto de partida para contar la narración. Así sea un personaje que va a ser un objeto como un juguete o una figura de colección. Entender los ambientes donde se va a desarrollar este personaje, si la pose que estamos desarrollando permite pensarse que va a ser en un evento exterior o va a ser dentro de un interior, toda esa idea, esa estructuración de la dimensión, de la escala, del tipo de elementos donde se va a construir este personaje son importantes y ayudan a una conceptualización cada vez más eh, amplia del proceso final y de lo que va a sentir el espectador cuando esté consumiendo esta producción. Eso significa que yo tengo que echarle mano a diferentes tipos de lógicas técnicas, puede ser tanto desde lo bidimensional como lo podemos encontrar en esta primera imagen, en donde pues literalmente desde el Photoshop se hace una construcción paso a paso de cada uno de los elementos o en donde el soporte 3D puede ser parte de la lógica con la que se va a terminar construyendo una pieza visual. En este caso el 3D, si bien se trata de afectar de manera que tenga cierta textura cercana a la ilustración, obviamente lo estamos entendiendo simplemente como una herramienta más, como un componente más que nos va a llevar a hacer un desarrollo en pos de esa conversación, de ese concepto, de esa atmósfera que va a permitir integrar los diferentes elementos. En este caso pues la experimentación, el análisis de diferentes tipos de propuestas de color hacen viable y entendible eh, qué se está buscando con cada uno de los momentos, con las emociones, permite entender y dimensionar si realmente vamos en el norte de lo que se quiere y que le dé ar eh, argumentos y herramientas, a, ya sea, digamos, que al director general o a quien vaya a hacer la presentación de todos los componentes de una manera más clara. Aquí podemos ver dentro de lo de las propuestas de concepto, el cortón amanecer, diferentes tipos de resultados, tanto en interior como en exterior. Aquí estamos hablando de lo que sería esta suerte de edificio donde estaría ubicada la oficina del hombre de la luna, la dimensión y escala que tendría, significaría que no es uno solo, no es un solo hombre, que está trabajando, es un burócrata más dentro de un montón de universos, pues volviendo a este concepto pues podemos ver que claro, él tendría su propia oficina, pero realmente él solamente tiene parte de las acciones, quién sabe qué otros elementos ocurran, o quizás es un hombre solitario dentro de una gran corporación que ya él tiene todo acceso a todos estos espacios, pero que realmente vive solitario en ese ambiente, entonces eso da otra percepción frente a los posibles elementos de de construcción narrativa y ofrece otro montón de variables que estarían asociadas a este digamos que a este proceso que tenemos con este personaje ya cuando estamos en una etapa de empezar a consolidar la idea y entrar antes a lo que sería básicamente el proceso de producción vemos aquí por ejemplo dos ejercicios que son muy puntuales frente a un corto desarrollo que en este caso, eh, la balada del destornillador que es un making of que nos permite eh, evidenciar diferentes tipos de procesos de desarrollo completo, desde los eh, diseños originales de personajes, las primeras ideas que se tenían, hasta eh, ya etapas más avanzadas del proceso en términos generales, tenemos todo el trabajo de storyboarding, que implicó realmente una construcción que iba evolucionando con el tiempo, que es necesario hacer, no se puede saltar este proceso. Las ideas del diseño de concepto que tenemos en este caso es una forma de pensamiento. Hay que entender que para la propuesta que se hace de diseño de concepto es tratando de entender esta traducción desde lo que es el concept art y no caer de pronto en, en una percepción muy... Eh, compleja de lo que es el arte conceptual o arte de concepto y pues obviamente lo abordamos desde el diseño de concepto que es más cercano para mí en términos de la pensamiento que se crea en donde se busca realmente resultados con finalización de impacto visual concretado en donde no se está hablando solamente de un, un, un concepto de abstracción no puede ser el arte conceptual sino que cuando se habla de arte de concepto o diseño de concepto en donde se construye algo que tiene un impacto específico con una finalización concreta y que debe comunicar, tomando en cuenta que existe una serie de técnicas articuladas que van a tener que introducirse para poder lograr este resultado. entonces Por eso hablamos del diseño de concepto para referirnos a esta práctica que la realmente la se conoce como concept guitarra, art, y en donde pues estamos eh, planteando una serie de procesos que involucran inclusive que el aspecto de sonoro, de como plástico, podemos ver aquí, decir, se hace no una no articulación no frente a lo que tiempo, estamos concibiendo la idea de la atmósfera que este tipo de propuesta daría para el corto, y cuáles van a ser los resultados que realmente se tienen que lograr para que exista una dinámica muy concreta, de correlación, de integración de todos los elementos. Ahí es muy importante no dejar nada al azar, es muy importante que existan este tipo, digamos que, de prácticas y que nos lleven a poder entender toda la construcción de finalización, incluyendo aquí, por ejemplo, la postproducción, el cierre que se tiene de las piezas y cada una de las dinámicas que se van a tener puntualmente. Aquí en este segundo caso tenemos. Una propuesta que integra tanto elementos ilustrados como 3D e incluso eh, elementos de vídeo como parte de la producción. Aquí tenemos algunos elementos que de trabajar en los 3D, los pases de render en términos de sombras, luces, incluso de ambiente, pero en donde ya quedan también algunos elementos ilustrados como estos componentes que realmente buscaban estar en sintonía con todo el ambiente, todo un proceso de iluminación, de la presentación que pues y anclado, que funcionará de manera similar en todo este tipo de procesos y posteriormente también involucrar unos elementos de partículas Aquí tenemos otros elementos de la y las partículas que van a colocar en esta zona tienen un problema más ya con el desarrollo de video que permite obviamente una forma de trabajo diferente y en donde pues, no toca trabajar o acudir a las partículas dinámicas que tienen desde el after, sino que se trabajan en un proceso un poco más sencillo y que permite acotar este tipo de producción eso nos lleva a entender que existen ya una serie de procesos en mi, en mi trabajo, en mi desarrollo personal, en donde he cruzado puentes en términos técnicos, ya no solamente parto de la ilustración como un elemento bidimensional de trabajo, en donde simplemente integro luces y sombras desde la pintura, sino que también involucro muchos conceptos desde la escultura, desde los modelos, desde el 3D, que me le dan muchos valores adicionales a las propuestas que estoy tratando de plantear actualmente eso implica que en dos casos que voy a presentar partimos de un diseño de concepto, en el caso de On The Road vamos a trabajar con un diseño de concepto, en este caso de esta idea de una camioneta abandonada en carretera empecé a buscar el elemento base, en este caso en este, este vehículo lo conseguí después de estar buscando mucho rato, quería algo similar, me lograba llegar a alguna idea con este vehículo y empecé el proceso de de construcción, de acercarme a la idea global que tenía pero fue evolucionando esta idea hasta llegar a un proceso de trabajo de que más allá de una carretera lo quería ver en un garaje abandonado. pues es el tamaño y la escala como puede verse. Es un trabajo que requiere eh, una mi miniaturización de los elementos, de los componentes, crear una búsqueda, por ejemplo, del material que me sirviese para las tejas, para los alambres, para los cables, eh, buscar muchos materiales de reuso, lo que fueron por ejemplo maquetas, juguetes que permitieran empezar a trabajar esto y luego hacer un proceso de trabajo y de pintura con light painting esa pintura con el light painting implica un proceso en el que se hace un revelado de manera puntual sobre la fotografía y toca ir revelando de a poco mientras se tiene la exposición de la, de la cámara eh, en apertura constante eso hace que tenga que tenerse un entorno constante totalmente oscuro para poder empezar a identificar los diferentes elementos e ir revelando el proceso. ¿Eso qué implica? Implica que no necesariamente sale a la primera, toca hacer una serie de pases, a veces se equivoca y hay que perder todo el proceso porque queda muy expuesto una parte de la fotografía, una sobreexposición que no aporta, o subexpuesta y de pronto toca revolver a recrearla pero el resultado final nos da una idea muy diferente, digamos que de la percepción, y se logra un resultado muy distinto al logrado de pronto desde la mera ilustración. El segundo caso que está en proceso es el Ford Mustang que estoy desarrollando, parto de esta idea en donde existe un gran angular en la foto que quiero desarrollar, pero no lo quiero lograr desde la fotografía, desde el lente, sino que lo quiero lograr desde la construcción física, porque no quiero que se me deforme el carro, sino que sea solamente el fondo. Esto implica un proceso de análisis del boceto, de empezar a hacer un trabajo de exploración en términos como de la estructura donde va a estar soportado el carro para tratar de encontrar eh, una respuesta frente a cómo se va a conformar realmente esta distorsión del fondo y en donde se llega al proceso de trabajo de captura de materiales cada vez más sólidos que permitan una manipulación constante de los elementos sin mayor problema y en donde eh, finalmente se llega a una primera etapa donde evidentemente si bien el carro está en una pose tradicional el fondo si sí se percibe distorsionado pero como repito no desde lo que es el lente que me formaría todos los elementos sino también sino desde la superficie física simulando tanto la distorsión de los elementos globales como de toda el escenario como tal y eso le da otros aportes otros valores en términos de textura en donde lo físico pues obviamente le da muchísimo valor como se hace a nivel internacional en términos, por ejemplo, de películas tipo Blade Runner o películas de stop motion, donde la integración entre elementos análogos y digitales da unos resultados muy interesantes a nivel de producción. Finalmente, resumiendo, pues el proceso de creación que manejo, trabaja en esas tres etapas y en donde podemos ver que los diferentes momentos no se suceden necesariamente de manera lineal, van a estar trabajando constantemente en un trabajo iterativo que finalmente llega a, a concretarse, pero que posteriormente puede llegar a tener una evolución constante, completa, que nos lleva a la construcción de nuevos procesos de creación, entender el diseño de concepto como una forma de apropiación que puede ir muchísimo más allá de los trabajos globales que se están dando desde el punto de vista desde la ilustración pero que aparte de eso es bien importante para eh, transmitir ideas y comunicar procesos que van articulando no solamente trabajo desde el punto de vista visual, sino también manual, y en donde esta visión del mundo desde lo manual aporta y dimensiona procesos que están cada vez más, eh, más anclados en lo que es el mercado contemporáneo.